Gracias, Presidente. Eugenio angustioi, senataria Hunt, Andrea. Muy buenos días. Eh, bueno, yo quería señorías. hacer primero referencia a la moción presentada por el Grupo Popular. Eh, y quería saludar esta, la presentación de esta moción, de esta moción. Eh, en primer lugar porque es un texto que ha sido consensuado, que ha sido un esfuerzo de negociación en el seno del Parlamento Vasco. Es un texto que viene directamente del Parlamento Vasco. Y lo saludo porque supone subrayar el protagonismo del Parlamento Vasco en, en esta cuestión. Eh, y además porque es un texto que quiere subrayar también el valor del diálogo y de la empatía... ...sobre otro tipo de eh, enfrentamientos a la cuestión de los homenajes a los eh, presos de ETA... ...que salen de la cárcel después del cumplimiento de sus penas. Quiero también saludar esta, esta moción porque incorpora elementos que son muy importantes... En, esta, ...en este drama que vivimos en el País Vasco. Uno, y es que se recoge a todas las víctimas que hayan sufrido eh, vulneración grave de derechos humanos... ...y que además busca la verdad, la, la justicia y la reparación para todas las víctimas. Las de ETA, las del terrorismo de ETA y también las del Estado o las de organizaciones paraestatales. Todas son víctimas, todas. Y en el espíritu de ese texto está el recoger a todas las víctimas. Saludo, saludamos también el texto porque compartimos el rechazo a los homenajes que no recibimientos exactamente. El recibimiento podría ser un acto más familiar y íntimo y eso en cada familia verán cómo lo hacen. Pero un homenaje supone decirle a esta persona privada de libertad que sale, sí, que sale ya en libertad, decirle que lo que ha hecho lo ha hecho al servicio de Euskadi. Y eso es algo que no compartimos. No compartimos porque es falso, porque no podemos aceptar esa, esa, esa propuesta. Y, además, porque genera muchísimo sufrimiento y angustia a las víctimas de estas violencias que, que, y sería revictimizarlas. En cualquier caso, me gustaría señalar dos cuestiones. Una tiene que ver con la exposición de motivos. En la exposición de motivos se equipara los homenajes con los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Y el proponente sabe que no es posible. En primer lugar, porque hay dos bienes jurídicos y hay dos valores constitucionales en juego. Uno es la libertad de expresión y el otro es la interdicción de la apología del terrorismo. La ponderación entre esos dos elementos corresponde a los tribunales. No corresponde al legislador, corresponde a los tribunales, porque los bienes jurídicos ya están determinados constitucionalmente. Y, eh, además, además, porque los tribunales ya están hablando y, sobre todo, últimamente, después de la directiva de la Unión Europea sobre el terrorismo, están incluso adaptando sentencias. Hoy en día no estaríamos viendo algunas sentencias que se dieron en el pasado. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y, desde luego, el Tribunal Constitucional han aceptado esta nueva este nuevo criterio. Y tengo aquí, por ejemplo, un extracto del Tribunal Constitucional que nos dice que la sanción penal de las conductas de exaltación o justificación de actos terroristas o de sus autores requiere, como una manifestación del discurso del odio, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades, como condición para justificar su compatibilidad con el estándar de derecho de la libertad de expresión, por ser necesaria esa injerencia en una sociedad de democrática también aparece en el eso es quiero decir en, bueno, en definitiva no puede ser que no puede ser. Y, por lo tanto, eh, eh, saludamos lo que decía en, en la moción, no entendemos la aceptación del, de, la, de la enmienda de Ciudadanos, que va justamente en el sentido contrario a subrayar el valor del diálogo y de la empatía, y que apela y que abraza nuevamente a la vía penal como una forma de resolución de, de un conflicto. Y, y, simplemente, para terminar, eh, mm, ojalá, ojalá que este, este texto, la presentación de este texto sea el preludio de la participación del Partido Popular en la ponencia sobre memoria y convivencia del País Vasco. Que es ahí, ahí es donde tenemos que hablar de estas cosas. Y ahí es donde lo hubiera oído a Josué Lespe, y termino, presidente, a Josu Lespe, víctima del terrorismo de ETA, ahí es donde lo hubiera oído decir en esa ponencia... Que se reciba a los presos de sus, en sus pueblos con la épica del héroe que ha entregado su vida a una causa justa no solo es insultante para la víctima y la sociedad en general, sino Várate que lo mirando, es señoría. también para la inteligencia y la ética de una sociedad civilizada. Muchas gracias.